Estoy todo el día cayendo en un vacío inmenso y lento, y solo puedo gatear siguiendo los pasos largos de tus recuerdos. La verdad es que lo necesito, necesito oír tus palabras, es imposible vivir sin oírte Saber que existes y no puedo ver. Sin ti me he quedado pequeño Tú simplemente tú me hacías grande Ahora no alcanzo ni siquiera mis sueños Me he quedado en nada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 aunque te seguiré a cualquier parte Donde tú vayas yo tendré que ir No puedo estar viviendo Y renunciar a ti Creo que ahora debo amar de nuevo Pero no encuentro nada que te iguale No ha sido posible seguirte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 Solo puedo gatear siguiendo los pasos largos de tus recuerdos.